Si eres de aquellos que disfrutan de las novelas policiacas historias de crímenes de la vida real, esta serie es para ti basada en el libro autobiográfico de James King la serie no demoró en engancharme, arranca con toda y de una vez nos presenta el gran objetivo que tiene el personaje principal, luego se ayuda de flashbacks para ir llenando huecos que nos dan más información sobre los personajes y su pasado, esta es una historia dividida en dos líneas narrativas, por un lado unos detectives intentando encontrar pruebas para poder lograr inculpar a un posible asesino serial y la historia principal en la cual Taron Egerton interpretando a James King está encerrado en una prisión de máxima seguridad con Larry, el posible asesino serial, King tiene una condena de 10 años por tráfico de drogas, pero el FBI le plantea un trato. Ingresar a una prisión de máxima seguridad y lograr que Larry confiese sus crímenes a cambio de su libertad. Aaron Egerton está espectacular en su papel y al final hasta me conmovió. La serie intenta ponerlo a dudar a uno de si Larry es culpable o simplemente un mentiroso serial y también logra crear una sensación de que en cualquier momento algo malo puede pasar dentro de la prisión. Blackbird es otro triunfo para Apple TV+, Plus demostrando que su enfoque de calidad sobre cantidad está dando resultados. Le doy 4 estrellas de 5.